Soy Valeria Noveroli y estás en Bio Sabiduría. Todo el equipo de diferentes países te mandamos muchos besos y abrazos y deseamos que la secuencia tan maravillosa que Los Ángeles nos han estado enviando para que descubras el significado de cada uno de los números que repetidamente has estado viendo. Muchas veces... Si ya has estado en esta secuencia escuchando los números, muchas veces desconocemos o ignoramos lo que nos quieren decir. Entonces, de esta manera, esto se está haciendo muy práctico y vas a conocer que en cada uno de los videos cortos, qué es lo que significa cada número o cada combinación de números. Entonces eh, ya abordamos del número 1 al número 9, el 0, con todas sus combinaciones, el 1, 2, 3 y 4, nos vamos en este momento a la secuencia numérica en forma descendente, que sería cuando veces eh, el número 3 2, secuencias numéricas como 3, 2 y 1, de que tus pensamientos son regresivos. Verás, este signo cuando, bueno, empieza a aparecer simbólicamente a través de los números, cuando estás pensando sobre un área de tu vida o curso de acción, ver esta secuencia numérica inmediatamente después de tales pensamientos es una indicación de que tu vida irá un paso atrás si sigues el curso de acción que estás considerando tal vez haya bloqueos tal vez haya interferencias en los proyectos o en las situaciones en las que estás experimentando por lo tanto es importante hacer una pausa en ese momento ponerte en la voluntad del universo, de Dios de la naturaleza como tú lo quieras llamar de una energía divina y no una energía humana que es más egoica, que es más mental, que es más controladora, para que entonces te empiecen a indicar el camino, es decir, diste un paso hacia atrás, no significa que estás fracasando, solamente te están ayudando a que nuevamente empieces a dar pasos hacia adelante. Por lo tanto, y seguramente, vas a ver diferentes números como consecuencia. Entonces, para desbloquear estas energías, es importante que lo primero que realices es una pausa. Respires y solicites la guía de los ángeles de la divinidad para que entonces aparezca el siguiente número repetidamente y te indiquen qué es lo que tu alma te está pidiendo seguir para que tu camino sea más elevado no solo el tuyo, sino el de todos los involucrados. Te mandamos muchísimos besos y abrazos. No olvides compartir esta información porque hay muchas almas que desconocen todo esto y les va a servir muchísimo. Entonces, considéralo así. Es un regalo que les vas a dar a ellos al compartir la información. Anota tus comentarios, por favor. Para nosotros es muy importante para así poder le dar seguimiento a tu solicitud. Y también, por favor, dale like para que entonces sepamos que este material está siendo de tu agrado. Muchos abrazos, nos vemos en el siguiente audio. Bye.